Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a analizar el panel desplegable de Edit Edges ¿vale? o edición de aristas. Ya estuvimos viendo en el vídeo anterior la de vértices y en esta ocasión vamos a ver las aristas. Voy a tratar de englobarlo todo en este vídeo porque tiene un montón de opciones eh, que podremos analizar. Eh, ver ahora y que bueno se pues, eh, nos va a llevar un ratillo vale bien para ello lo que voy a hacer es poner esto grande como de costumbre vamos a crear nuestra caja de referencia para realizar pruebas vale le voy a asignar eh, cinco vértices o sea cinco segmentos perdonar en cada En cada lado y lo que vamos a hacer aquí, voy a pulsar F4 para que se vean las aristas, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo vamos a hacer, editable poly, con lo cual, convert to editable poly y ya eh, estamos en, en la parte de edición. Si aquí seleccionamos el, el nivel del subobjeto arista, ¿vale? Aparecerá un panel nuevo aquí. Este panel contiene todas las herramientas y todos los comandos que están orientados a trabajar explícitamente con aristas. ¿vale? La primera de ellas es eh, Insert Vertex. ¿vale? Insert Vertex es una opción que nos va a permitir añadir vértices nuevos en eh, aquellas aristas que seleccionemos. ¿vale? Para que veamos esto voy a pinchar aquí. Y automáticamente fijaros que en la vista ya aparecen los vértices que de por sí tiene nuestra geometría. Si yo quisiera añadir vértices nuevos, yo solo me tengo que situar sobre la arista que más rabia me dé y sobre ella hacer un clic e ir añadiendo vértices. No hay una lógica de establecer ese vértice en un punto equidistante entre los vértices que hay a los lados. Sino que se posicionará el vértice allá donde nosotros seleccionemos. Si es aquí, lo pondrá ahí. Si es aquí, lo pondrá aquí. ¿De acuerdo? Me viene de la mano el poder eh, explicaros esto eh, en una cosita que se me quedó pendiente en el vídeo anterior de eh, edit eh, vértices. ¿Vale? Y es la siguiente. Bueno. Para dejar de insertar vértices, botón derecho del ratón o bien haciendo clic en el botón este de aquí. ¿vale? Bien, al hacer esto desaparecen los vértices de la vista, ¿no? Pero siguen ahí. Y de hecho, si nos vamos a al subobjeto vértices, veremos que están todos los vértices allí y los que hemos añadido además están seleccionados. Bien. Una cosita que se me olvidó explicaros en el vídeo anterior, es que para la opción de remover vértices hay un atajo de teclado, que es la tecla de retroceso, que es la tecla que en el teclado está por encima del intro. ¿vale? Si yo pulso esa tecla, lo que va a hacer es eliminar el vértice respetando la geometría, como os expliqué en el vídeo anterior. ¿vale? Si yo la pulso... Desaparecen esos vértices que he añadido ahora recientemente y eh, respeta la geometría. ¿vale? Vuelvo a, al subobjeto Edge vale, o Arista y tenemos la misma opción, Remove, y utiliza el mismo atajo de teclado, vale, la barra de retroceso. ¿Qué ocurre con Remove con las aristas? Bueno, va a respetar la geometría igualmente. ¿Vale? Si yo selecciono esta arista y le doy a remove, lo que va a hacer es ocultar esa arista, quitarla, ¿vale? Y va a generar una única cara, ¿vale? Le doy a remove y tenemos ahí una cara. Y para que veáis que es una cara, me voy a poner en el subobjeto caras y la voy a seleccionar y veis que la selecciona entera, no selecciona solo una sección de ella, ¿vale? Bien. ¿Qué peculiaridades tiene esta herramienta? Voy a hacer control Z, ¿vale? y voy a recuperar nuestra lista. Una de las peculiaridades que tiene es que si seleccionamos aristas eh, adyacentes, los vértices que quedan entre esas aristas no se borran. ¿vale? De tal manera que si yo selecciono estas aristas de aquí, por ejemplo, y le doy a remove o bien pulso la tecla de retroceso, ¿vale? va a eliminar esas aristas, pero si me voy a los objetos de vértices, Fijaros, nuestros vértices siguen ahí. ¿Cómo podemos eliminar estos vértices para que no aparezcan? Bueno, podemos venir aquí a hacer un remove y quitarlos. Pero la opción más rápida o más sencilla, si nuestra intención es que no queden vértices tampoco, voy a deshacer. Me voy a poner en el modo de eh, edges. vale Y con esta selección, en lugar de dar directamente al remove, o a la tecla de... de eh, retroceso voy a dejar presionada la tecla control vale al presionar la tecla control y al dar al retroceso por ejemplo se eliminan las aristas exactamente igual que hemos visto antes pero además si me vengo aquí a vértices veis que ya los vértices no están esto ocurre lo mismo si yo dejo presionada la tecla control y le doy al botón de remove vale va a eliminar no solo las aristas sino aquellos vértices que quedan en esos nexos en común de las aristas que estoy quitando, ¿vale? No del resto. Fijaros, este vértice de aquí y este de aquí los ha respetado porque esa arista y esta arista no las hemos eliminado, ¿vale? Bien, voy a hacer control Z y seguimos con las explicaciones. La siguiente opción que tenemos es break. En vértices. Pero estamos trabajando con aristas. Así que vamos allá, perdonadme. La siguiente opción que tenemos es Split. Split lo que va a hacer es algo parecido a Break, ¿vale? Que vimos en el vídeo anterior. Split va a separar la geometría. Pero ¿va a separar la geometría? Ojo, porque no, no nos va a funcionar siempre. Solo funciona en determinadas circunstancias. Si yo selecciono, por ejemplo, una única arista y le doy a Split, no va a separar nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, al hacerlo con las aristas... Va a tomar como referencia los vértices limítrofes, por decirlo así, de alguna manera, ¿vale? Los que están en los extremos de toda la selección que tengo hecha y los va a mantener fijos. Y lo que nos va a permitir separar es lo que hay en medio, ¿vale? Entonces, al seleccionar una única arista, como esa arista está delimitada únicamente por dos vértices y son los que están en el límite, no va a generar ninguna separación. Ahora vamos a seleccionar dos, ¿vale? Estas dos aristas. Pues al darle a Split, este vértice de aquí se va a quedar fijo, no lo va a separar, este tampoco, pero estos de aquí, aquí sí va a poder separar la geometría. ¿vale? Le damos a Split, aparentemente no ha ocurrido nada, pero para que lo veamos voy a seleccionar vértices, vamos a dar la opción de selección, que es la de, para mover, que es la W, ¿vale? y yo selecciono ese vértice y fijaros que los puedo separar sin ningún problema, estos de aquí... Están fijos, eran los límites de mi, de mi selección, ¿vale? Ese y este, ¿vale? Y estos dos sí me ha permitido separarlos, ¿de acuerdo? Era algo parecido a lo que teníamos con break, ¿no? Genera en aristas, va a generar X vértices y nos va a permitir separarlos. En este caso va a generar dos, ¿vale? Volvemos a las aristas. Voy a deshacer, retomar nuestra figura original. ¿Vale? y seguimos la siguiente herramienta que tenemos es extrude Extrude, lo que va a realizar es una extrusión trabajando con las aristas tiene una peculiaridad y es que para realizar esas extrusiones eh, las extrusiones se realizan en la dirección de, de una normal ¿vale? y eh, para realizar una extrusión en altura eh, tendremos que mover el ratón hacia arriba o hacia abajo. Y en la anchura en la base, ¿os acordáis cuando hicimos la extrusión de los vértices? Que en la base nos generaba más vértices y hacía una, como una especie de pirámide. Aquí va a hacer algo parecido. Y esa anchura que va a tener en la base nuestra extrusión, la, gen, la gestionaremos con el ratón moviendo, uh, moviéndolo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Lo veáis? Voy a dar a extrude. ¿Vale? Y fijaros, el ratón en el momento que me posiciono sobre la arista eh, que tengo seleccionada, cambia. ¿vale? Si yo ahora dejo aquí el botón izquierdo pulsado y muevo hacia arriba, fijaros. vale O hacia abajo, la, la hacia dentro. ¿vale? Y si muevo el ratón hacia la derecha o hacia la izquierda, fijaros que lo que gestiono es esa anchura de la base. ¿no? bien Además, tenemos el caddy. El CADI que podemos sacar aquí y que nos va a permitir gestionar o parametrizar cómo queremos realizar la extrusión. Al darle guarda en la, la última extrusión que hemos realizado los parámetros que hemos eh, usado en la última extrusión y los repite. ¿vale? Y aquí nosotros podremos eh, variar esa anchura y esa altura de nuestro elemento. Fijaros, lo he hecho a cosa hecha, me he venido aquí, a este lado, a esta cara de, de la figura, para que entendáis que la altura es desde la base de las caras hacia allá, aquí podría ser hacia arriba, aquí, o sea, lo que hace es, en altura es en, en alejarse, ¿no? de donde se encuentra originalmente, ¿vale? Bien, voy a deshacer y os sigo explicando cosas, la siguiente herramienta que tenemos es VELT. Que viene a ser soldar o fusionar, vale, tiene una peculiaridad, eh, no podemos eh, soldar, por ejemplo, esta arista con esta arista, aquí en esta geometría, ¿vale? y si eliminamos esa cara de en medio, tampoco lo podríamos hacer, quitando esta cara de aquí, tampoco podríamos soldar esta arista de aquí, perdonad, he utilizado el atajo de teclado el número 2, acordaros, Creo que lo comenté en un vídeo. Cada uno de estos subobjetos es seleccionable con el teclado no numérico. Este es el 1, este es el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Vale? Bien, con esta arista y esta arista no puedo realizar un, una, un, un soldado ¿vale? o una fusión de esas aristas. ¿Cómo puedo hacer esas fusiones? Bueno, podemos utilizar geometrías que estén separadas o bien, vamos a hacer una cosita, vamos a extruir eh, pero lo vamos a hacer así. pulsando la tecla shift ¿vale? y realizamos esa extrusión y ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta arista voy a subir un poquito, uy que no, que selecciono lo que no es, esta arista y la subimos un poquito, esta la voy a bajar un poquito también, no es necesario pero bueno lo estoy haciendo por por verlo. Y lo que voy a hacer es fusionar estas dos aristas, aquí sí puedo realizar esa fusión, ¿vale? es decir, solo puedo fusionar aristas que estén relacionadas con un único polígono, ¿vale? en este caso esta cara, es un único polígono, si tuviera relación con más polígonos, como es esta arista de aquí, que tiene relación con este polígono y con este, pues no me dejaría, de acuerdo, entonces, ahora que ya tengo esto, yo puedo seleccionar estas dos aristas, y darle a belt y no ocurre nada ¿Por qué? bueno esta opción funciona la finalidad es solidificar aquellas eh, elementos o objetos subobjetos que tenemos muy muy próximos vale entonces por defecto está utilizando un se domina, se denomina en inglés threshold es un umbral vale una un espaciado de 0,01 centímetro vale en este caso si yo le doy aquí a settings para sacar el caddy puedo parametrizar ese threshold vale o ese umbral y lo puedo hacer más largo más grande y tomar una distancia mucho mayor entonces al tomar una distancia mucho mayor va a encontrar que va a haber un momento en el que superemos esa distancia que hay entre nuestras dos aristas y pum, las va a fusionar vale venimos aquí fijaros 0,1 centímetro si yo este threshold este umbral lo hago más amplio, ¿vale? Fijaros que ha pasado, se han unido, ¿vale? He encontrado un punto, lo voy a hacer así, mira. Va a encontrar un punto en el que ya se supera la distancia que hay entre ambos y las une. ¿vale? ¿Pero cómo las une? Bueno, hemos visto, ¿no les sé si habéis fijado? ¿Veis? Que da la sensación como que, que, que las cruza, ¿no? Y va a quedar así. No. Yo cuando valido esto, fijaros se queda bien, ¿vale? Ha fusionado nuestras aristas perfectamente, ¿de acuerdo? Tener en cuenta esto, lo suyo sería que hubieran quedado en la previsualización ya unidas bien y no cruzadas, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que, que luego una vez ejecutamos el comando queda bien, ¿vale? Y de esta manera podemos realizar las uniones, si tuviéramos dos geometrías, dos eh, polígonos, que forman parte del mismo objeto y los queremos unir para, para eh, fusionar las dos partes, ¿vale? Lo podríamos hacer de esta manera sin ningún problema, ¿vale? Bien, la siguiente opción, bueno, vamos a deshacer esto. Deshacer, mucho que deshacer. ¿vale? Y, bien, ya tenemos nuestro elemento ahí. La siguiente opción que tenemos es chamfer. Chamfer es un chaflán o un bisel, ¿vale? Pero tiene, como todas las herramientas anteriores, peculiaridades. ¿Qué ocurre si yo trato de hacer un chamfer aquí, en ese loop de aristas? Pues que aquí no va a hacer ningún bisel, ¿vale? Lo que va a generar son dos loops de aristas, más uno a cada lado, de forma equidistante al loop original. Si yo le doy a chamfer aquí, voy a poder manipular con el ratón, moviéndolo hacia arriba o abajo o bien a la izquierda o a la derecha, eh, esos loops que os comentaba. ¿vale? Aquí no está generando eh, más eh, bisel ni nada por el estilo. ¿vale? Si yo clico aquí en Chamfer otra vez, eh, la acción queda realizada con esos biseles. Ahora bien, si yo me vengo a un borde, la cosa cambia. ¿vale? Yo puedo seleccionar. Eh, vamos a ver estas aristas vale y al darle a chamfer y mover el ratón fijaros me genera eh, nueva, eh, el, el bisel vale que estábamos buscando entonces chamfer para desactivar y ya queda nuestro bisel hecho Bien. hago control z y saco las settings la configuración del chamfer esto varía vamos a poder parametrizar muchas más cosas, ¿vale? Aquí tendremos la distancia que hay entre las aristas que hacen el límite de nuestro bisel. Con esta opción de aquí incluso vamos a poder añadir o restar segmentos a este bisel. Por ejemplo, darle eh, cero segmentos, uno, dos, ¿vale? Y así consecutivamente. Con esta opción de aquí lo que vamos a hacer es Curvar esta parte, ¿vale? Este, este bisel, para que haga un bisel más curvo, ya sea hacia afuera o hacia adentro, ¿vale? Si yo vengo aquí, fijaros, así lo estoy curvando hacia afuera, llevándolo al límite incluso, para que siga manteniendo la forma cuadrada, Perdona, le al botón derecho. O bien, al revés, y lo que hace es curvarlo hacia adentro, ¿vale? Dependiendo de la figura que estemos tratando de buscar, pues, así va a funcionar, ¿vale? Luego tenemos eh, estas dos opciones que eh, están orientadas, están en base a esta opción de aquí que tenemos, como, como queremos que sea nuestro chamfer, ¿vale? si sea uniforme, radial, etc. ¿no? Hay, hay diferentes opciones. Ya entraremos más en detalle sobre las parametrizaciones, no solo de esta herramienta chanfer, sino de otras tantas más que vamos a ir viendo a lo largo de de estos vídeos, vale ahora lo que estoy viendo son los paneles y que tengáis una noción básica del funcionamiento de estas herramientas es lo que me interesa y luego ya vamos a profundizarlo un poquito más adelante con más parámetros que tenemos para poder utilizar estas herramientas de un modo pues un poco más experto vale bien y eh, bueno pues algunas opciones más estas es, eh, si lo que queremos es que el chamfer sea abierto entonces lo que va a hacer es quitar toda esta parte de aquí del bisel hemos dicho aquí vale o bien al revés va a quitar todo menos el bisel ¿vale? y bueno y algunas opciones más de acuerdo una vez que hemos terminado si estamos contentos con la forma que le queremos dar a nuestro bisel por ejemplo así validamos con el cad y ya eh, queda realizada la operación vale y fijaros le ha hecho la forma así circular y tal vale Bien, vamos a deshacer y seguimos con la teoría. Estoy quitando eso es. Esto. Bien. La siguiente herramienta es target, target felt. Belt, como os he explicado hace un rato, era eh, soldar o fusionar. Target Belt es lo mismo. Lo único que nos va a permitir. Que en lugar de jugar con ese threshold que jugábamos antes, pues eh, de, de decir directamente, quiero unir esta arista con esta arista y las va a fusionar, ¿vale? Para que lo veáis, voy a pasar a las caras, voy a quitar esta cara, fuera, eh, me voy a pasar a los vértices, o sea, a las aristas, selecciono estas dos aristas, las destruyo un poquito, ¿vale? Y ahora, mirad, puedo poner una posición. Bien, si yo hago Target Belt, yo marco esta y fijaros, aparece una línea punteada y marco esta. Y las fusiona. La dirección en la que hago esa, ese recorrido es importante, ¿vale? Está uniendo la arista que he seleccionado con la última, ¿vale? Lo que hacíamos eh, con Belt era... Unirlas en un punto medio, vale, las fusionaba en un punto medio, pero de esta manera es, llévame esta lista hasta aquí, y entonces la, la baja, ¿no? en este caso la hemos bajado, si lo hubiéramos hecho al revés, la habríamos subido, ¿vale? voy a deshacer, que lo veáis, target bell, pincha aquí, pincha aquí, y fusiona, arriba, vale, no lo hace en un punto medio, bien, cuando hemos terminado, Botón derecho y se desmarca la herramienta y entonces ya podemos seguir trabajando con otras herramientas. Desde el control Z vamos a deshacer y vamos a seguir con la teoría. La siguiente opción es Bridge. Bridge, que viene a traducirse como puente, lo que va a hacer es generar geometría nueva. Va a buscar eh, geometría limítrofe dentro de nuestro elemento y eh, al seleccionar las aristas en esos puntos limítrofes de nuestra geometría, los va a fusionar, limítrofes o bordes, que es como lo llama eh, 3D Max vale, que era esta opción de aquí si yo borro estas caras a ver, vale si borro esas caras estas aristas que hay aquí son limítrofes o son el borde vale, y estas son las que uniríamos si yo selecciono las aristas esta y esta, perdonar ¿Vale? Esas dos. Y doy a bridge. Va a generar el puente. ¿Vale? O bien selecciono estas dos y estas. Estas dos. A ver, que selecciono mal la puente. ¿Vale? Y hago un bridge y las une. ¿De acuerdo? Y genera geometría nueva. Ha generado las caras nuevamente. Aquí, en el CADI, tenemos opciones adicionales también que ya pasaremos a ver más en detalle en su debido momento podemos añadir más segmentos vale en, en, a la hora de generar ese bridge ¿vale? y, eh, y algunas opciones más de acuerdo la siguiente herramienta es connect connect lo que va a generar va a ser eh, vértices nuevos entre medias de, de aristas. ¿vale? Y eh, luego va a unir esos eh, vértices. Si yo selecciono esta arista. Y esta arista. Y digo connect. Lo que va a hacer es conectarlas. ¿vale? Va a generar una arista aquí entre medias. Desde el punto medio de esta arista. Al punto medio de esta otra arista. ¿vale? Con sus correspondientes vértices que os comentaba. Ahí lo tenéis. Si yo selecciono esta arista y esta arista. Las va a. A unir de la misma manera, las conectará del mismo modo ¿veis? y generará un tree. ¿vale? Esto puede ser interesante para realizar flujos de, de, de geometría. ¿vale? Y entonces yo puedo eh, vamos a hacer un ejemplo que viene en el, en el propio manual de 3D Max que está interesante. Yo puedo seleccionar estas dos aristas, esta arista, esta arista, esta y esta. Y lo que voy a generar, y esta. Es un flujo, cuando yo haga el connect, va a generar un flujo que va a venir por aquí. Va a hacer así, y va a hacer así. ¿Vale? ¿Lo veis? Pero es más, con la opción de settings, yo puedo eh, decir que tenga más segmentos aún. Y puedo generar segmentos adicionales. Que luego me puede interesar si lo que quiero es realizar, no sé, detalles en la geometría, ¿no? Hendiduras y cosas así. ¿vale? O bien para eh, el trabajo que estemos desarrollando. Para esto puede ser interesante. ¿vale? O bien nos puede interesar. Yo puedo seleccionar todo esto. Esto lo hacemos. Selecciono todo un anillo de aristas, hago un connect. ¿vale? He tomado la configuración que tenía de antes. Eh, hago un connect con eso, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es... Eh, es aquí. Hacer un slide y me llevo la arista arriba, ¿vale? De tal manera que luego si yo lo que quiero realizar es una... Un, un, una subdivisión de la malla eh, estoy generando tensión aquí para que quede con un borde más marcado ¿vale? más, más visible para múltiples opciones se puede utilizar esta opción ¿Vale? Vale. luego ya eh, tenemos también la opción de eh, create shape from selection esto lo que va a hacer es utilizar lo que tengamos seleccionado para conformar una nueva forma, un nuevo objeto, una nueva figura. Realmente lo que va a hacer es un, un spline, ¿vale? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, estas aristas. ¿vale? Que bien podría ser, imaginaros que tenemos, no sé, eh, unas gafas. Y sobre el contorno de donde va a ir el cristal, seleccionamos esas aristas de ese contorno. Y de esa manera le damos aquí, create shape from selection. Y... Como estamos haciendo un editable poly, eh, nos aparece esta caja donde nos va a preguntar qué nombre le queremos dar a nuestra figura. ¿vale? Y si queremos que esté suavizado o lineal. ¿vale? Le damos OK y nos genera una nueva figura. Fijaros, voy a ocultar la original, la caja original y queda nuestra figura que está suavizada. Bueno, imaginaros lo que os comentaba, ¿no? Tenemos la lente de, de las gafas. Podríamos eh, tener el cristal aparte y... Luego darle los materiales que quisiéramos darle, el grosor y las propiedades que le queramos dar y tendríamos un cristal independiente de la montura de la gafa que eso lo haría en definitiva que nuestro diseño de esas gafas fuera pues, más real, vale más como en la vida misma. Bien, para eso utilizaríamos esta herramienta. Voy a suprimir esto y volvemos aquí. Lo siguiente es un grupo de propiedades de aristas, ¿vale? Donde las tres primeras propiedades que tenemos aquí eh, están relacionadas con, con modificadores de 3D Max, ¿vale? eh, La influencia, el crease, lo estuvimos viendo con, las, eh, con los vértices y eh, impactan o, o digamos que interactúan con los mismos modificadores que os comenté ya en su determinado momento. Luego tenemos la opción Hard que lo que va a hacer es marcar como definida una, un, una arista o un grupo de aristas y Smooth que lo que va a hacer es dejarlas suavizadas. Ahora mismo nuestro cubo, aunque no hemos hecho absolutamente nada para definir si nuestras aristas van a ser definidas o suaves, tiene aristas definidas. Y la manera de poderlas ver es con esta opción de Display Hard Edges. Fijaros, todos los bordes de nuestro cubo están definidos si yo selecciono este loop de aquí y le digo que es smooth fijaros, ha cambiado la tonalidad y ha suavizado nuestra nuestra malla en ese punto si le digo que sea hard lo va a hacer duro y entonces va a ser eh, definido, vale ese, esa lista estos loops que tenemos aquí también están eh, definidos y bien podemos decir que no, que los queremos eh, sin definir, que los queremos suavizados como el resto de la geometría. ¿eh? Y ya no estaría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sentido puede tener esto? Bueno, si tenemos una figura donde tiene determinadas eh, formas eh, suavizadas y queremos que en un determinado punto de, de esa eh, figura, queden algunas zonas que estén más marcadas para que se vea bien que hay ahí como un borde, pues eh, utilizamos este tipo de herramientas. ¿Vale? Ya finalmente y para concluir, nos quedan estos dos botones. Edit Tree lo que nos va a permitir es editar la triangulación interna que hace 3D Max de nuestros objetos. ¿Os acordáis que os estuve explicando ya que internamente 3DS Max, al igual que cualquier otro software del mismo estilo, lo que hace es triangular la geometría? ¿Os acordáis no? que os dije que para poder realizar la migración de, de una, un proyecto nuestro de 3D Max, por ejemplo, a Substance Painter, para realizar las texturas, tendríamos que triangular? O bien si tenemos aquí un elemento hecho que es para un juego, y lo queremos exportar a Unity o a Unreal, tendríamos que triangular la figura antes, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es editar esa triangulación. Realmente, bueno, como funciona es, eh, voy seleccionando el vértice que quiero, al vértice que quiero, y cambio la triangulación de, de esa cara, ¿vale? Como triangula internamente esa cara, o bien la revierto, ¿vale? Y la vuelvo a poner como está. Eso hace Edit Tree. De una forma manual me permite realizar esa triangulación. En un polígono. Como es este. De cuatro vértices. Pues. Eh, o lo hago de una manera o lo hago de otra. Pero si tengo N-Gons o n ágonos eh, Las triangulaciones. Las puedo manipular. Para que sean de una determinada manera. Después la opción Turn. Lo que hace es. Girar esa triangulación. ¿Vale? Si le doy. Vuelve a mostrarme las triangulaciones y haciendo un clic sencillo sobre la cara, fijaros que cambia la triangulación. ¿Vale? Y en eso consisten estas dos herramientas. Con esto hemos visto todo lo que corresponde a Edit Edges. ¿Vale? Ya en el próximo vídeo entraremos a hablar de border, ¿vale? El subobjeto border y veremos sus opciones de configuración que serán muy parecidas en algunos casos a estas de edges, ¿vale? Así que nada, chicas, chicos, se pueden portaros bien.